Bueno, en el rinconcito de las consultas hay una señora que escribió un libro y entonces Fernanda está tratando de resumir eh, su consulta. Me encanta que me cuenten, eh. A mí, la verdad, no, no me molesta porque, además, a veces cuando se explayan, cuando, cuando son eh, este, así como detallistas, puedo encontrar alguna fisura, alguna cosita. Eh, eh, de todos modos, bueno, también nos resulta difícil leer un correo de tres páginas porque estamos haciendo pequeños micros. ¿eh? Entonces, ¿tu resumen, querida? Acá la señora dice que trabaja junto con el marido mm. y que, bueno, tiene un trabajo que fluctúa, mm. independientemente de la economía mm. y de lo que sea. Cualquiera sea el gobierno, igual claro, sus altibajos altibajo son notables. Es que por momentos es ¿Próspera? pero y por momentos no, mm. y como que trajo a colación también lo que tenían los padres, no sé si mm. de ambos o de uno de los dos, que mm. decía de los beneficios de tener algo fijo, un aguinaldo, vacaciones pagas. Mm. entonces la pregunta de ella es qué debería hacer con esa fluctuación mm. en, a nivel de su trabajo. Entiendo, los padres de ambos tenían un, un concepto, vamos a trabajar mucho la este, epimandato, por favor, salir de los mandatos ir más allá de los mandatos, reconocerlos para poder salir de ellos, eh, los padres entonces eh, les dejaron un legado, eh, haciendo el mayor bien, eh, tratando de inculcarles que lo ideal era tener aguinaldo, sueldo, vacaciones, eh, seguramente cobertura médica y todo lo que implica. ¿no? Eh, un poquito ligado con un caso que tuvimos eh, en otro momento sobre el trabajo en blanco. Entonces, esta cosa de fluctuar cuando suben y bajan, para mí siempre es como para poder aplicar la idea del termostato. Son ideales estos casos para comprender que tenemos un termostato y que hasta acá voy a llegar, ¿eh? pero más de acá no. Entonces bajo y busco otra vez el 24, porque mi termostato es 24. Entonces, hasta acá, o... ah, pero no, hasta 24, ¿eh? Y bueno, puede ir bajando, pero puede ir su... pero 24. Entonces, eh, creo que no se animan a ser exitosos si no es con el aguinaldo, sueldo fijo, eh, cobertura médica y vacaciones. Creo que no, ninguno de los dos se anima a romper con ese condicionamiento, con ese legado, con ese mandato de los padres. Una vez que uno lo reconoce... Este, ver las cosas ya las cambia ¿eh? no, uno no puede seguir llevándose las cosas por delante, no puede seguir lastimándose si prendió la luz creo que prender la luz y ver las cosas hace que todo cambie me parece que si pueden verlo pueden cambiar eh, yo les recomiendo todo lo que tenga que ver con John Curtin, Hoponopono gracias, muchísimas gracias este, lo siento lamento estar usando té para esto eh, a los empleados por ejemplo con los que a veces están teniendo problemas gracias a los empleados que en realidad vienen a cumplir el trato vienen a cumplir ese pacto que, que hicimos vení presentate empleado tráeme problemas para que yo termine diciendo qué razón tenía mi padre muchísimos de los adultos se llenan la boca diciendo que cuando uno es grande termina reconociendo qué razón tenía mi padre sin ver lo único que hicimos fue, fue cumplir con el caminito por donde nos dijeron que teníamos que ir para llegar a donde ellos llegaron para terminar reconociendo lo que ellos reconocían como verdad. Ellos tenían una verdad y nos dirigieron hacia esa verdad para que al llegar nosotros cantáramos «¡Qué razón tenía mi padre! Esta es la verdad!». Bueno, nuestros padres fueron amorosos, ignorantes. Ignorantes de una verdad que es nueva, una verdad con mayúsculas. Esa verdad que nos hará libres. ¿Esto? ¿No?